¿Eh? Todas las personas. Soy del año. Es de... sí, sí. eh, verdad, tienes razón. Bueno, para no se confunda, es del año. Es del año 2019. Renier, el 31 de diciembre es un día, el último día del año, para reflexionar. ¿Para eh, qué? Reflexionar. ¿Qué significado tiene para ti el 31, Renier? No es para reflexionar. Yo, sinceramente, hoy me, me estoy desayunando con okay. esa palabra que era para reflexionar. Yo no. Yo personalmente, yo, disfrutar, disfrutar y esperar lo más anhelado, escuchar, mandar a todo mundo que baje el volumen y escuchar el cañonazo. Y, y esas esa lágrimas que son profundas, la única y lágrima. Muchos que abrazo, muchos profundas profundas y muchos abrazos, muchos abrazos y perdón 21. y discúlpame y, y hacer promesa y Así cosas. te pasa en su 31. Y tú Para... le dices, ¿cómo pasas? Tu 31 de diciembre. ¿Para qué es que piden perdón el 31 si se van a pasar de exterior primero hasta el otro el 31 haciendo maldad y daño? El que pide perdón el 31, no siempre. Eh, lo hace de corazón, lo hace porque es el momento. Tú estás hablando de manera, de manera generalizada y eso no se debe. Eh, para mí que Liz tiene un lo dolor. Hace neto, neto. no No tengo Eso es dolor, personal. Soy... eso es personal. Lo hace no, yo porque no opinar, es cuando es el cuando ella mete la pata, me echa culpa. Yo a mí, le voy que a yo. exhortar a las personas que no esperen el 31 para pedir perdón. El perdón Entiendo, se pide en cualquier eso momento. Eso es cierto. Eso es cierto. René, eh, eh, René, tú estabas diciendo ahora mismo que, que Liz... Eh, generaliza la cosa. Sí, sí, porque que no se vale. Yo, de manera personal, sí, le, le, si okay. le tengo que pedir perdón a alguien, lo hago. Y si trato pero de pedir perdón, yo, es porque yo busco un cambio Pero no hay que esperar el 31 para pedir perdón. No, no pero tampoco, tampoco, tampoco puedo hacerlo el día que tú quieras. Que, eh, si me sale ese día, lo hago ese día. Bueno, neto blog, no, ¿y usted? No, neto dobló? ya nos pega una. Es eh, una, la ya. No hay bien. que esperar el 31 no para pedir No diga que eso, que mi fútbol, niña. Hay, hay días que, que las cosas que te que salen. Hay días que las cosas te salen. Yo dije, oye, yo trabajaba. Yo no, yo trabajaba, no. Yo estaba en un programa radial y yo dije en una, un día, desde que salga acá voy a, a pedirle perdón a un hermano mío por algo que, que, que hice mal y no me salió en ese momento, aunque okay. dije en la radio que lo iba a hacer, no me salió, lo hice después. Claro, cuando es que salía es como más flow, como que de, sale Dime esto, 31 para pues, ti. ¿Qué eh, significa? El 31 para mí es tristeza. ¿Sabes por qué? Porque el día 30 murió mi abuelo y, y no sé. Como que se siente ese vacío el 31 porque siempre era alegre y cosas, pero no sí, es muy es, es, es bien. me gusta trabajar siempre. a las la 12. Felicitamos, no me gusta estar mucho en la casa porque me siento muy agobiado y yo siento que me voy a morir porque estoy muy gordo y con la pena, tú sabes. Entonces, mejor me voy a trabajar de una vez. Y felicito a todo el mundo, pido disculpas era tu abuelo? A, a la siempre. Eh, a, a los vecinos, porque siempre le hago algo a algún vecino. ¿Cómo era tu abuelo? No, el abuelo mío, todo para mí. Pero era alegre. Sí, alegre. Entonces no te sientas triste. Ese todo es que, es que yo hago lo que yo quiera, que a mí me siento <risa> como yo quiera. No entiendes <risa> tiene que soltarme en banda. Porque si yo, mi sentimiento mío es, es ahí mismo. Es que él porque No, ella. yo no entiendo. Después dice que eres tú, y después dice que ahorita el encabezado salta a en él. El... Entonces me dice Yami, Yo defendiéndola con los tigres, <risa> porque me tiran tigres malos ayer. Oye, oh, anda que vive? Digo, oh, ya, espera, tú llevaste espera, tu espera, fundazo ya, también por espera, imprudente. No, Ey, no, no, no. Tú eh, llevaste eh, tu fundazo eh, también. Por imprudente. No, No, no. Ustedes llevaron su fundazo. Eso no se notó. En lo tanto tuyo no se notó. Ahora, una cosa también. Esconderme en una pared. Preguntas. Una pregunta muy importante. Cosas que se han pedido de 31, que antes se y ya no se hace. Ay, ay, ay. Bueno, gracias a Dios que ya lo, lo, los fuegos artificiales no están. Eso, de los que lo busca tiempo, ¿Cómo que o sea, espera, ¿Toda Todavía, ¿Toda? Pero ahora hay tiro de Siempre no, aparecen no, no, personas. No, no, oye, oye, oye, oye, siempre aparecen no, no, personas no, no, que, no, no, no, persona no, que agarraban uno con los dedos. Y lamentablemente, al hospital derecho. Había mucha quemadura. Sí, quemadura, pero en un caso con niños. No, ahora no, si sí están hombre. en una casita de sin tienen que salir corriendo para afuera para pa que no entre, no llegue una bala. Yo lo veo, yo lo veo, eso, eso Qué bueno que eso no está. Yo de hecho, hay un video. Por eh. cierto, quiero felicitar a mi amigo y hermano Michel, dueño de serie56.com, que tiene una campaña siempre para el 31 de diciembre de no balas al aire. Feliz Ay, a sí, aire. eso sí. eh, es, es lo que dije de no, no no yo me mira, las redes, de una podemos, pared. Las redes podemos usarla para eso. Si sí, Michelle usa eso, las redes para eso. No, no tiros al aire porque es que al infeliz es que se. Le pega la bala perdida. ¿No oh, sí. entiendes? La gente pobre, que de un diciembre, 31, inmediatamente se muere una persona ese diciembre. Ay, se acabó. Se acabó. Liz, cosas Ay, que, que se han perdido que tú extrañas de 31 que ya no se hacen ahora. El PLD. <risa> <risa> Te recuerdo que yo me fui del PLD. Eh. Te recuerdo que yo me fui del PLD. Eh. Fui del PLD. Bueno, sí, sí, no, no sí, sí. Y tú no vas a... Que a ti te a felicitar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué día es cumpleaños de Lionel? El día del 26. ¿Sí? El 26 de diciembre. Voy a ver a mi presidente. Eh. Va la, la fuerza a del pueblo. Ella va a hacer la fila. De la fuerza Hoy también teníamos del un almuerzo en Santiago con el eh, Líder. Sí. Eh, sí. Oh, yo por a eso, a del Para 26. ti, Liz, cosas que se han perdido el 31 de, ¿Qué de diciembre. Yo realmente que se ha perdido del 31 de diciembre. Que no Que yo considere que me haga falta... Liz lo ve todo normal eh, No, no es que yo vea pero, todo eh, normal Ahora, ahora, re, eh, Neto sí sabe que te hace falta dile Neto no, no, Yo no quiero los vaina que con esas muchachas Que ahorita dicen que soy yo <risa> <risa> Ahorita todos los líos son míos lo de estos blocos cosas que se han pedido eh. que pues, ya tú no lo veas ahora bueno, se, se han pedido que yo traigo mucho son los juegos artificiales que me montado, pero, pero niños... la gente tira fuego sí cuando no, está muy caro porque antes pero... había unas casillitas brillo, sí, compraba sí, brillo, que, y que uno compraba ah, había una casillita en los parques y uno iba ve, oye, con cinco pesos y compraba patitas de gallina se llamaban sí, y andaba sí, uno en la calle mira yo me hacía amigo el año entero de que ponía los fuegos artificiales en la esquina y lo ayudaba a vender sí lo ayudaba a vender muchachos mollitos fulano uy y me dejaron galabatitos de eso de, de los pie ah. uh -huh. pero ahora que quiero yo enseñar ustedes a mí? saben que se utilizaba también el brillo tú llegaste a utilizar sí, el yo brillo lo hice. ¿Eh? eso te pensaba hacerlo ¿Eh? para que el hijo mío lo vea por lo menos uh -huh. eh, sí. prender el brillo uh -huh. y darle así a la ya que tú enseñar, una, un, mal ejemplo, un mal ejemplo, ¿no? Eso no, no es el mal mal ejemplo Eso es no mal ejemplo Eso es una mal idea. Eso es Eso y los jóvenes era, antes sí hacía todo Eso es que mal Eso es una Eso era eh, sí, sí. ¿Por qué? Eh, no, y uno con una, con una. ¿Cómo que se llama? Porque está. ¿por qué el 31 a uno le da eh, al, al ser humano siempre lo pone a recordar más cosas del amor? ¿Por qué? Ay, el que, el está amor. Eh, Ay. Okay. No, que está solo. No ¿Cómo que el que está solo? ¿Cómo que está compañero? El que está solo. ¿Por qué a veces llegan esos recuerdos amorosos el 31? ¿Será por el, por el deseo de abrazar que a uno le da en ese momento? por no, Y no. peor es mal como, porque tú sabes que la señal está como dañada. <risa> se <risa> congestiona. Que no puede, no, que, que, no puede ah, que, que no pues puede. Porque ya no, porque ya no hay wifi, ya la gente llama por WhatsApp. Cuando no uh -huh. puede una con la llamada, llaman por WhatsApp. ¿Por, WhatsApp. ¿Por qué, René? No, <risa> me perdí. Ay, me me me perdí. Me ¿Por qué el ser humano se pone más triste, más melancólico, más, más romántico el 31 de diciembre? Bueno, porque... ¿Has sufrido tú algún 31? Sí, sí, pero es que se entiende eh, que ese sí. día uno cierra, ey, ey. Uno, sí, cierra sí, sí, uno cierra, un ciclo de un año y le gustaría cerrarlo con la persona querida, con la persona que uno ama. Ah, tú okay. ¿Y por qué es que los 31 pasa igual que los 14 de febrero, cuando uno va a salida en agua... Lleno, full. A ey, no ey, parece, full. ¿No, no, sé, no parece? Full. ¿Por qué es que casa. a la gente le da a, para eso? No, yo no sé. Yo de eso sí. tampoco sé Déjate de vaina, que tú lo que tienes son dos Navidad casado eh, eh, Tres Navidad. ¿Mm? Eh, digo, una, una de novio y dos de casado eh, Néstor, ¿por qué el caso Néstor? siempre está lleno? No, no, no, no. porque. <ríe> <Lo> te... <ríe> mira, mira, oye, qué pregunta Ay, yo, más me fuerte me gusta, porque ¿Por ahí, qué las la personas se ponen más románticos, más melancólicos? Porque a veces han terminado relaciones sin ellos querer Por parte de la otra persona y quedan enamorados Y siempre con. Cosas Entonces, que te... pasan ahí, un mensajito ¿Qué, qué dice un, siempre un los mensaje, mensajes? Un borracho, cualquiera manda un mensaje Y 31 y Gracias. Sí. Felic Oye, felicidad, pelado. Sí. felicidades, te pelado Felicidades. pelado eso deja más que, te de que tú. Te deseo La intención que seas que feliz Mira, eh, Aunque no sea conmigo. Si eres muy barrial, eso es lo que tú querías. <risa> <risa> y si es popi Oye, voy para donde Fulano. Espero no verte. ¿No <risa> yeah, yeah, yeah. entiendes? Pero right. esto es su segunda, Dolido. Sí, sí, se deja sentir. Entonces te arrincona. Tú te arrinconas para allá y comienzas a darle a esos recuerdos. Y de va, entonces, si da la 2, no. la 3 y a la 4 sale a buscarla. Eh, viene, y eh, esa bacheta de Romeo dándote. No, no la viene. Sí, sí. Oye, y ahí ahí la, la, la canción de Romeo, ayúdame. Eh. Yo ahí. quisiera amarla como usted, pero merezco <ríe> no puedo. Eso se lo manda una nota de voz. Es un santo valento. Pa, todos dan la 4 y media calle la harina de de la Sí, sí, que hay sí. una, una llovina No, no, la puede, la puede coger la hay una llovina sí, sí. A las 2 de la mañana, a dos y diez por ahí Sí Nosotros tenemos un corito que siempre adivinamos eso <risa> A las 2 y 10 por ahí cae las arrimas Hay una llovina, sí. Que es para, para que Dios sabe las que hay mucha gente alterada Las bendiciones Entonces le cae esa agüita y lo queda para acostarse Entonces en esa, pasa esa agüita y tú arrancas ¡Pran! A buscar más corriente, eh. a ver dónde Y si hay amor de los dos lados, ya tú sabes dónde es que se amanece. <ríe> si hay, una, sí, hay cosas se encuentran, si sí. encuentran, Hay cosas como que siempre pasan en 31, que no puede faltar. Puede ser un tío borracho, puede ser la gente de la maleta. ¿Qué cosa no puede faltar en 31? Bueno, el tío mío trabajando como es peluquero, da el cañonazo y sigue el cañonazo y sigue trabajando. Yo no entiendo. <risa> ¿Por qué está pelando gente? Todavía? Sí, pero caramba. Hay gente que no, no, no tiene no. hora para recortarse así, no. Llega a las 11. No, porque hay gente, gente que se espera, René, por el flow de la, de, de la madrugada, que van sí, para la no, calle. No, no, es un es momento ya... no, yo tengo un par de es años cómodos que no y que disfruto así en la casa, sentado, porque siempre me ha tocado trabajar de noche. O sea, me gusta trabajar esos días. Liz, cosa no puede faltar el 31 de diciembre? El azopado en el barrio un asopado sí, no ahí parte hay fundamental no hace falta eso, siempre eso, hay una o sea, esquina sí, que sí, hace un asopado a las 5 sí. por ahí dueño Colmado con estrategia sí. se levanta a las 5, pone el caldero pues qué pasa Frena ahí. Frena ahí. a las cinco por las cinco de la tarde a las cinco de la de mañana, la mañana. No, no, no, no duerme no duerme en realidad no amanece. no duerme yo no, amanezco porque hay un amigo mío no, no, no, no que él lo hace así él se acuesta de a la uno y pico entonces a las cinco porque él sabe que va a coger ya, mambo el día entero okay, okay, entonces a las así. cinco él pone y pone esa candela entonces todo el mundo resacado uh -huh. porque no hay comida abierta o sea uh -huh. no hay lo que quiere es meterse un caldo sobre todo eso, sobre todo eso claro. esto qué no puede faltar el 31 de diciembre qué no puede faltar el 31 de diciembre está difícil porque lo hemos mencionado casi todo pero no puede faltar ese invitado nuevo cuál invitado nuevo. O sea, eh, alguien, una persona nueva que lleva oh. el primo. Eso es el 24. <ríe> o lleva... ¿Dice, dice lo camarógrafo con con un lambón. <ríe> sí, sí, bueno, porque tengo tengo no, un eso amigo. Eso es cierto, eso va... es cierto, porque hay personas amigo, que la igual. Un amigo sí, que, que lo voy a enseñar a El 24 y 31. Oye, lo voy a enseñar. Sí, porque, porque no somos amigos mucho tiempo, si no él no ah. tiene familia aquí. Ah, y okay. es venezolano Y yo le dije No, Bonita voy... Si tú me dices así si yo no voy a tu casa Que te, te voy, voy a enseñar a la, la venezolana No, porque bueno. Porque cuando eh, yo voy a la beba ahí Porque yo lo voy a llevar Yo no sé Cuando claro. yo Deje de cañonazo Que ya uno vaya Para la casa Yo voy a pasar Por el Por el Por, por el sí, no, Voy a pasar Por el Voy a Voy Anota lo que va a hacer así. Vamos a poner esto. Ya que está activo, yo sé tú sabes dónde. Sí. Ay, ay, ay muchachos, no, ahí mismo. Eso no, no, no, yo, eso yo no te dije. También, A todas, a todas, si toda, no. Sé qué que, que cosas que nos pueden quedar, el 31. Una gente que quiere siempre viajar todos los años y va con la maleta, porque no entiende, es, señores. El yo costo. creo que hay uno en la familia. Hay cosas, no le importa. Hay uno en la familia que no va para el 31. Él sabe quién es. 20, Que ya está a punto de mate. Eh, ¿Qué, qué, qué? Eh, que ya está a punto de mate. Que se va, gracias a Dios. Vamos a salir de él. Ay, santísimo. ¿Te es gusta amanecer de el de 31, o sea, seguir corrido? Hasta las 4 hasta la o hasta, hasta las 5 yo llego bro, Yo no veo no, que el sol No, usted llegaba sin uno, pero yo lo no voy a llamar Usted a las 4 lo voy a llamar yo para ponerlo más rápido todavía no, Ven. No, no, no, yo... Ven que está dando ya a dormir aquí un loco borracho Llega. El sol que no me gusta verlo eh, eh, tengo... no, no. Tú no esperes eso ¿eh? no, no, no, no Yo va... me tranco usted, usted va a tener usted su y te va Pues esto, Renier, está invitado para nosotros ya Ay, ay, ay Yo voy no, yo Liz, voy. ¿Usted eh, amanece 31 o ve, ve la luz del sol? <ríe> Pero la del día 2. <risa> oye, oye, oye, oye, corrido, corrido. ¿no? La, la, ¿La, la, la ponen lindo? a ver la luz, oye. Ay, no. Siempre <risa> vas a ti a la fiesta. de que Sí, hay, suelo no. visitar lugares. Y aquí hay un lugar que uno siempre tiene que amanecer el 31 comiéndose un mondonguito. O si no, tiene que beberse un par bueno, si eh, de cervezas cerca de donde Nesa hace coro. Aquí en Emilio Prudón. Uno. A mí ay, me encanta el Sancocho el día primero. Ay, Sí, el sí, Sancocho. Sancocho, Lo único malo es que le da una brega a uno con carne. No es fácil. Sí, pero un Sancocho estaba. Tenía... Y ustedes, Néstor, no. Néstor, ay, Dios bueno, mío. Bueno, eh. bueno, Néstor, eh. ¿tú vas a amanecer el 21? Sí, yo tra estoy eh, eh. trabajando, voy a el sol? No, hasta las 1 de la tarde. <risa> ¿A la 1 te va a contar? Sí, me va a contar porque que vamos a cambiar de turno donde yo trabajo a esa hora. Desde no, de la madrugada seguimos todos, porque tú sabes que es con truco. Pero tú no te acuerdas que con truco. Porque, porque entonces cuando <risa> tú sales a la. oye me, una... tú sabes que hay borracho impertinente y yo trabajo en un bar. Uh -huh. Tú sabes que hay muchos años que tú vas en camisita y te jalan, ¡Ah! que está caliente la cerveza, entonces yo me voy a poner más loco que ellos, para cuando ellos me jalen Exactísimo. a mí, ahí mismo a No, pero arreglar, claro, no, no se ¿y quién aguanta hasta las 12? Ah no, eso, eso es cierto, no, eso es manito, cierto. eso es que, pero también, pero sin perder el juicio. Porque ya estamos acostumbrados a eso. Señores, procesos. ya vamos a finalizar. Nos quedan pocos minutos. Eh, Reniel, tu mensaje va a la población. Porque recuerden que este programa será grabado y se habrá pasado el mensaje, 24 a a cámara, y el 31. El mensaje. mensaje de Reniel para, para nuestros seguidores. Donde vayan a compartir, lleven a prudencia. Prudencia, sí. prudencia. Que prudencia, prudencia. Que, que, sí. que esté prudencia. <risa> que esté, que esté. Porque... Si usted cree que usted con dos pequeñitas lo hace, no pase de ahí. Ya no lo pase, tienes razón. Liz, tu mensaje, como la candidata Liz va a dar su mensaje de al pueblo, a todos nuestros seguidores porque somos nacionales e internacionales. ¿Quién es que cumple años el 25 de diciembre? El 25... ¿De no quién sé. es el cumpleaños? ¿No es el nacimiento del niño Jesús? Ah, exacto. El 20... Entonces, estas navidades, no se olviden de invitar el cum... al cumpleañero a sus casas, a sus hogares y Me a sus corazones. Me sorprendió la muchacha. Practiquen Me la sorprendió. unidad, el amor, la hermandad en sus hogares. Y que la paz y el amor siempre los acompañe en el año nuevo. Bueno, ahí está. El mensaje el mensaje de Néstor Flow a Flaco, los seguidores. Close a Néstor Flow ahí. El flaco, le ha cogido un cariño de flaco, sí, no, pero el flaco. no hay dinero. Y flaco, eh. ¿En nosotros, Señores, un mensaje para todas las personas en estas navidades, eh, a los muchachos míos que se alocan, <risa> que quieren privar en bruto y que no saben discutir. Esto no es un mes para discusión, ni un día para que usted discuta con Suerte a Lebrón, usted, eh, si usted vio que Macamaca Maca está acelerado, es la parte fundamental del coro, que, que no sí. entiende ni oye ni ve cuando bebe, <risa> déjenlo tranquilo que se le pasa su humo. No tiren tiro al aire, que eso es lo que, eso es pérdida, y usted puede lamentarle, joderle la, la vida, la vida a otra familia y usted preso, porque lo va a encontrar. Y feliz navidad para todos. Y si usted no tiene coro y se siente solo, usted me llama a mí, que yo hago esa parte y lo pongo contento. Y lo ayudo, y lo ayudo. Y lo ayudo mientras usted tenga si bebida, mientras usted esté bebiendo, yo estoy ahí. Bueno, mi mensaje para la, a nuestros seguidores es que gracias por este año 2019, eh, donde nos acogieron a este proyecto, y fue todo eh, según los resultados. Un éxito y esperamos que en el 2020 eh, seguimos, vamos a seguir creciendo, mejorando algunas cosas que está, estamos haciendo mal, otra que vamos a seguir con las cosas que estamos haciendo bien, vamos a, a implantar cosas nuevas y a la población prudencia y disfrutar en familia yo en no, la familia. el año que viene prometo no venir atacando a nadie eh, ¿sí? ni discutiendo bueno, con Néstor no, no, no, vamos... si colabora mira Lisa, bueno, no digas que no yo vas quiero agradecer a nadie. Oye, yo, perdón Néstor, no digas que no vas a atacar a nadie está prometiendo porque en enero es un mes electoral y tú sabes eh, eh, yo, dime, quiero, yo quiero agradecer a la familia y la empresa Telenor por acogerme de esta manera que ya me siento parte de ella y a Génesis también el, por... la empresa usted, Telenor por llamarme y, y aceptarme aquí porque los muchachos pensaban que no. o nada, los muchachos sí. estamos de vamos a estar de vacaciones. Estos videos no van a salir en las redes sociales hoy. Hay uno que va a salir el 24 y otro va a salir el 31 en nuestras redes sociales. Así que estarán guardados para esos días específicos. Un saludo a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma y nos ven en vivo. Y nada, nos vemos en Dios el 2020. Dios Bye, bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad próspero, y próspero Año, año Nuevo. nuevo.